Después de que tuviéramos el otro incidente, he decidido jugar otra partida de Minecraft Pedro. ¿Por qué? Porque Minecraft Pedro, ¿qué es.? ¿What the fuck? ¿No? Pero, no mames. Acabamos de comenzar. No manches, acabamos de comenzar. Vamos. Atacar se ha dicho. Atacar. Atacar. Ahí agarrado. Uy. Eh, pico, ¿nos echamos un equipo? En un rato. Bueno, gracias, por el Pico si No, lo que yo así. Yo no sé cómo más en esos puentes. Porque yo hago puente abuelita. la abuelita. Realmente. ponte de bolita. Ya con esta, a ver. Ahora sí, ya. Y nos vamos a comprar unas manzanitas. ¿Les parece? ¿Les parece o no? Vamos a ver. Tenemos 8. Es que hoy no me voy a preocupar el... por el huevo. Hoy lo que quiero ir es... A matar gente, gente, gente, gente, gente, gente. gente quiero matar, quiero matar, quiero matar. Si sí, sabes que yo no me quiero preocupar por la, por la demás gente. No, sabes qué? olvidarlo. Sí, me voy a preocupar <risa> por la demás gente. Este es mi amigo. Este es mi amigo. <risa> no me pegó. No me pegó. Ay, güey. Yo no sé quién canta. Pero alguien viene de cara Y así. Gracias por los cinco diamantes, amigo. Ah, por los cinco diamantes. Ay, tenemos cinco diamantes. Hay que aprovecharlos. Mientras nosotros nos volvemos, yo digo encendamos. Compró oxígeno carajo. Tenemos oxígeno acá lista. Esta pareció usada. Amigo, amigo. No sé jugar Minecraft Bedrock. Lo maté. Ahí está. ¿Cómo se llamaba? Ahí está. Cinco diamantes activada. Oh. Vale, vale, me sentí súper raro. Super raro. Figurarse, <risa> son muy grandes, chavales. No sé ni para qué sirva esto ni, esto, ni esto, ni esto. Si algo le sirve, Ahí yo con mucho gusto. No, esto tiene manzana. Uy, no sé. Uy, no, te, no sé pelear. Literalmente. Oh, tremendo. Tremendo. Tremenda cosa, sí, Tremendo. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Lo que nos acabamos de echar. Tenemos tres. Faltan siete. No, no me sirven de nada. Pero es que yo, como soy buena gente, no los voy a llegar a matar. Simplemente me voy a equipar con lo que encuentre por acá. No, no, no, van muy bien armados los otros Nosotros tenemos que equiparnos sí o sí Eso sí Vamos ¿Cuántos tengo? Tengo 13 ¿Cuántos lo mejoran? ¿Cuesta 25? No, ok entonces, debo de pensar que me compro Me voy a comprar Vamos por eso Esto Y esto Me voy a comprar espada de hierro Y ya, vámonos a pelear Vamos, vamos a pelear No, ese va súper bien, no, no super bien el tío sabes que amigo toma me mejora me mejora me enforja importa? me importa? Me, importa? ¿Me importa? aquí que es lo que tiene ahí es de, de hierro de hierro y hierro diamante dime. Material gatito. No, gracias. Necesito heavy. Este es super bien. No amigo, se va con des espada y diamante. Yo no puedo poner con tres. Voy para allá. No, es que le va a pelear con la mano. Sin armadura ni nada. O sea, ¿cómo vas? ¿Cómo vas así? No vas armando, ¿no? No vas con nada. ¿Por qué haces eso? hizo? Porque lo había puesto en la mano. No. Siguiente coso de armadura. Compro el casco, me compro las botas. Entonces, ya, van bastante bien. Vamos, se hacía pelear, chavos. Vamos, así hacía pelear. ¿Por qué no? Vamos a pelear así. O sea, literalmente no pico porque, o sea, el pico ahorita no es lo, lo que necesitamos. Ya vos dicen, seguimos o a Codecraft en Instagram. Uy, ¿Qué te voy a dejar. Pero vete, vete, vete, vete, vete, ¿No ¿te quieres ir? Nah, este hermano nunca se va a cansar. Mira, te espero, te espero, te espero, boludo. No, Nada, no, ahí viene su amigo, ahí viene su amigo, su amigo, su este ¡Ni no, ¡Me caí! ¡No! ¡Lo que tenía! Ah. ¿Lo que tenía? ¡No me dio normal. ¡No me dio normal volví. ¡Ay, vete tú! ¡Ay, vete! ¡Vete! Sí. literalmente están arriba atacándonos se ¿Qué, qué haría qué haría casco es el que más sirve A ver, necesitamos. Necesitamos buenas cosas. Es que tengo miedo que me vaya a tirar. No a cómo voy. No, hay un lo escogió déjame, déjame, déjame, déjame Uff qué pesado que pesado, tío. Lo hemos matado, chaval. Hemos matado. Nos ha costado, pero no tienes idea, pero bueno. Claro que no quiero comprar. Más obsidiana, esto también va a hacer falta. ¿Por dónde cosa, dar? Compro más obsidiana, ¿no creen? Ay, amigo. Tengo unos pelos. Como un tienes bien. ¡Ah, la 24 mil alga! Espera. Equípense. wey equípate. ¿Qué va a aparecer? ¿Qué aparece? ¿Qué es esto? ¿Qué es con las cosas. Comprate algo. es esto? ¿Qué te vas ¿Qué te vas a para morir Me voy a equipar, pero como no tienes idea, me voy a equipar. Mira, me voy a poner un peto de hierro, de diamante. Me voy a equipar de manzanas. Mira. Uh, yeah, no manda mucho, cuesta mucho. Ahí está. Ahí está. Tenemos lo que nos hace falta. Literalmente no necesitamos más. Mira, bueno, me voy a comprar un pico de los básicos. Esto de diamante, que cuestan dos. Voy a comprar comida, que es lo que necesitamos. Realmente necesitamos comida. Mientras ellos se pelean, se pelean. Es inteligente una vez en la vida. Ahora sí, lo que necesitamos son bloques, bloques, bloques, bloques. Bueno, tenemos esto. ¿Qué es lo que necesitamos? Quiero conseguirme el pantalón. Pero quiero conseguirme el pantalón: 9, 30, 31, 32. Vamos. Mientras ellos van, en serio, mejor equipate, equipate, papá. Miren, ahorita yo ya voy chetado, ¿Sí? en todos los lácteos. Aquí vencer una vez en todavía. Es que si mis compañeros nos equipan, a llegar a un punto donde estos nos van a poder matar. Solo por el... Solo por ese hecho. Pueden llegar a matar. No problema de diamante. No, ¿No voy a comprar un arco. Yo creo que lo no necesitamos. Punch. A ver, ya vamos bastante bien. ¿Qué más podemos pedir? Amigos, que te esperes. Hola Hola amigo Adiós Adiós amigo Tengo una manzana de noche Sí, sí tengo una manzana de noche Qué bueno que se va a pelear esta otra vez porque yo me quiero comprar el casco Ahí está! ¡Lo hemos eliminado! ¡Lo hemos eliminado! solo queda uno! solo queda uno! ¿Dónde está? ¿Dónde está el pesado? ¿Dónde está el pesado? Tenemos una manzana de noche. Es la ventana, Una manzana de noche. Una. Una de noche. 27 manzanas tenemos. Vamos a pelear. Con lo que tenemos ya. Con lo que tenemos. No. qué? Con lo que nos falta, vamos a pelear. Yo solo te voy a... Okay. Este no se puede ir. Este no se puede ir, este tío. Este tío no se puede ir, este pavo. Este sí. Lo tenemos que matar si sí, sí. Lo tenemos que matar si así. Sí. Bueno. 3. 6. Sharp Sword. No. Tiene la. La espada más poderosa. Yo tengo nueve. Me falta. Tío, por favor, vamos a ver. Llevamos aquí 18 minutos de grabación. Vamos a ver tú cómo termina esta partida. Que, oye. Espero que termine God. Lo único que espero. Que termine God. Yo no quiero cualquier cosa. Faltan 6. Seis. Necesito seis. No sé ni idea, ¿cómo lo voy a decir? ¡Hombre! ¡Hombre! Me quiero estaba bien tronado. Me quiero estar bien tronado. Sí, y, y, y, y ganamos la partida. Así que... Yo nada más les digo... Espero... Les haya gustado muchísimo. Y... El video de Minecraft Bedrock De Minecraft Bedrock Así es, es el primer video Que hago en Minecraft Bedrock Literalmente, así que nada Si sí, disfrutan Bastante de Minecraft Bedrock Dejen su hermoso like Por favor también dejen like Para cambiarme ya, ya pues ven Este skin, me quiero cambiar este skin A la que es la, la que yo tengo ahí. Así que, hasta otra chicas chicas, bye